Si recuerdas el video sobre espacios de trabajo, proyectos y equipos, se pueden asignar permisos a los integrantes de los equipos de trabajo. Hablamos que el permiso de editor y el permiso de gerente dan la posibilidad de editar contenido en la plataforma, mientras que el permiso de observador pues solo permite ver y comentar. Precisamente en este video veremos cómo afectan los permisos en la elaboración del plan de ejecución BIM y hablaremos sobre los posibles estados que tienen las secciones en Plannerly. Así que vamos para adelante. normalmente uno de los problemas más habituales al hacer planes de ejecución BIM es que en su creación participa únicamente una persona o dos personas si es que estamos muy de buenas pero si tenemos en cuenta que el documento sienta las bases sobre cómo se abordará la implementación BIM en el proyecto pues es algo en lo que todo el equipo de trabajo debería participar, ¿cierto? bueno, todo lo que hice anteriormente fue con permiso de gerente pero si cambia el perfil de María Rosel que pertenece al equipo de arquitectos ella también puede documentar el plan de ejecución BIM y es porque ella tiene permisos de edición de hecho, en cuanto a la elaboración de esos documentos, prácticamente no hay diferencia entre los permisos de gerente y los permisos de editor. Es decir, que María puede colaborar en la creación del plan de ejecución BIM, por ejemplo, agregando una nueva categoría para documentar los procesos y los flujos de trabajo. Y digamos que entre todos los flujos de trabajo que va a documentar, pues va a ser el de coordinación BIM y el de revisión de documentos, por lo que esos dos serían secciones. En el flujo de trabajo de coordinación BIM, María puede perfectamente añadir un flujo grama correspondiente y añadir un texto con más información al respecto Mientras ella hace eso, si volvemos a mi perfil Yo sigo documentando la categoría de introducción Y me puedo dar cuenta que se ha creado una nueva categoría Llamada procesos y flujos de trabajo Que claramente no hice yo, pues porque estaba documentando otra cosa Eso quiere decir que la elaboración del plan de ejecución BIM Ocurre en tiempo real Todo lo que va haciendo María, por ejemplo, lo puedo ver yo Y todo lo que yo hago también lo puede ver ella de hecho, cualquier miembro que tenga permiso de gerente o editor puede ver cómo se va elaborando el plan de ejecución BIM en tiempo real. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con los miembros que tienen permiso de observador? Si vamos al perfil de Felix Cordon, veremos que desde su perspectiva, él está viendo que las secciones están en progreso y no puede ver su contenido. Pero si lo pensamos bien y retomando aquello de que todos deberíamos participar en la creación del BEP, pues sería interesante que Felix participe. La cosa es que cuando hablamos de participación no es necesariamente porque todos vamos a estar documentando y escribiendo en el documento, sino también de que estemos recibiendo retroalimentación de todo el equipo de trabajo. Así los que estén tomándose el tiempo de escribir todo sean únicamente dos o tres personas. Ahora, si Felix no puede ver el documento que se está creando, ¿cómo hacemos entonces para que participe? Pues ahí es donde entran los estados de las secciones. Resulta que si somos editores o gerentes, al lado derecho de cada sección aparece su estatus o estado. Por defecto siempre dice en progreso, lo que quiere decir, pues eso mismo, que es una sección que aún se está elaborando. Pero tenemos otros dos posibles estados que Plannerly explica muy bien. Tenemos compartido, lo cual quiere decir que todos los del proyecto pueden verlo y tenemos publicado, que quiere decir que la sección está lista y es final. O sea que es autorizada para su uso en el proyecto. Si en este caso queremos tener la retroalimentación del resto del equipo de trabajo, pues entonces lo más adecuado es que el estatus de la sección sea compartida. Yo voy a compartir las secciones que es BIM. Nuestra experiencia en BIM Y el flujo de trabajo para el proceso de coordinación BIM Ya, si volvemos al perfil de Felix Cordon, que es observador Él puede ver el contenido de esas secciones que le fueron compartidas Cuando una sección se comparten, pasan dos cosas Lo primero, pues, es que cualquier persona del proyecto Sin importar si es gerente, editor u observador Puede ver esa sección del documento Y lo segundo que ocurre es que nadie puede editar esa sección Ni siquiera gerentes y editores por lo que para volver a editarla, pues habría que devolver el estatus a sección en progreso. Ya que Felix puede ver estas secciones, entonces también puede comentarlas. Por ejemplo, puede comentar la sección que es BIM y decir que le parece genial el video sobre qué es BIM de Juan Hoyos y que deberían suscribirse al canal. También podría comentar en nuestra experiencia en BIM diciendo que sería interesante mostrar que participamos como coordinadores BIM en el proyecto, bla, bla, bla, bla, bla. O un comentario en la sección Coordinación BIM diciendo que se debe hacer un ajuste en el flujo de trabajo porque la plataforma sufrió algunos cambios recientemente. De esa manera, Felix participa en el plan de ejecución BIM a pesar de no estar documentando directamente. Y también llega una notificación al correo de todos los miembros informando que Felix ha añadido nuevos comentarios. Ahora, a medida que Felix comparte comentarios desde la perspectiva de cualquier otro miembro del proyecto, como yo por ejemplo, se puede ver que hay un nuevo comentario en la sección y además tenemos una nueva notificación donde nos dicen que Felix añadió un comentario. Ya lo que se haría de ahí en adelante pues sería tener en cuenta esos comentarios del resto del equipo y darles alguna respuesta además de añadir o modificar lo que han retroalimentado en caso tal pues de que fuera adecuado. Listo, resulta que durante todo este rato hemos estado hablando del plan de ejecución BIN. Pero este módulo de Plannerly no sirve únicamente para documentar BEPS sino en general cualquier cosa que deba ser compartida con el resto del equipo de trabajo. Por ejemplo, los miembros del proyecto pueden ir documentando los aprendizajes del proyecto o crear actas de reuniones que deban ser aprobadas por otros miembros. Pueden documentar y compartir informes de avance, también estándares de modelado, etcétera, etcétera. Ya pues depende mucho del equipo de trabajo y cómo quieran ir documentando las cosas del proyecto. Ahora, únicamente las personas con permiso de gerente pueden crear nuevos planes, ni siquiera los editores. Por ejemplo, puede ser que en el equipo de arquitectura se quiera documentar las buenas prácticas de modelado, de las cuales se van dando cuenta a medida que se ejecuta el proyecto. Por lo cual, alguien de arquitectura le diría a alguien con permiso de gerente que cree un nuevo plan. Entonces yo, que tengo esos permisos, puedo simplemente crear un nuevo plan con el nombre, por ejemplo, Mejores Prácticas de Modelado Arquitectónico. Si quiero, le puedo poner una descripción, pero lo más interesante es que puedo hacer que este documento únicamente esté accesible para el equipo de trabajo de arquitectura. Es decir, que no necesariamente todos los equipos de trabajo tienen acceso a todos los planes que se crean en el proyecto. Si para este caso cambio al perfil de María Rossell, ella puede ver ese nuevo documento porque es parte del equipo de arquitectura. Además, puede editarlo porque tiene permisos de edición. Pero si vamos al perfil de Félix Cordon, él no puede verlo porque no hace parte del equipo de arquitectura, sino que hace parte del equipo estructural. Únicamente los miembros de arquitectura y los gerentes del proyecto pueden ver ese nuevo plan. ¡Hey! Espero de verdad que estés disfrutando bastante el contenido. Si crees que Plannerly es una solución para tu equipo de trabajo y quieres adquirir una suscripción, puedes utilizar el código bimply 10 en tu compra y tener un 10% de descuento. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo y por acá te dejo una lista de reproducción de la serie para que no te la pierdas. Recuerda suscribirte para más contenido y nos vemos en un próximo video sobre gestión BIM con Plannerly.